y antes de ir con los contratos quiero recordarles que si no están suscritos se suscriban y dejen alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal estos contratos son como los del video anterior así que no será tan dificultoso conseguir las armas para los contratos y para el primer contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 7 armas Wellworm de la caja broken fan y 3 armas Field Tested de la caja Clutch el valor de este contrato será de alrededor de $4.50 y las probabilidades de Profit serán superiores al 40% este contrato no es muy complicado si sacamos la M4A4 y la USPS de la caja Broken Fang estaríamos sacando Profit y si sos de esas personas que le gustan los contratos de CSGO pero no quiere arriesgar tanto dinero te dejaré aquí arriba una serie de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser 5 armas Well Worn de la caja Prisma 2 y 5 armas Battle Scarlet de la caja Will Fire. el valor de este contrato será de casi un dólar y las probabilidades de ganar serán casi de un 60% ganando con casi todas de la caja Wildfire y también ganando con la Scout Fever Dream de la caja Prisma 2 la verdad que este contrato para hacer armas celestes es muy barato y podríamos spamearlo yo he hecho uno y no me ha salido tan bien pero hay un 60% de probabilidades de ganar profit si llegamos a sacar las famas Valens la verdad que estaríamos sacando casi el doble del contrato así que es un contrato que vale mucho la pena y ya palpitando el final del video, quiero recordarles que si aún no están suscritos se suscriban y dejen ALTO LIKE Y ahora sí, para el último contrato vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser dos armas Minimal Wear de la colección Lake y 8 armas Well Warm de la colección DAS 2. El valor de este contrato será de alrededor de 1.40$. dólar con 40